Viene una cosa que voy a ponerlos a ustedes a que la analicen, ustedes se acuerdan de Javier Tarazona, el que está detenido supuestamente por difamar contra el ejército de Venezuela, por difamar contra Maduro, por difamar contra ese pueblo bolivariano donde dice que hay guerrillas en, en Venezuela ustedes se acuerdan que está ya detenido por eso pues aquí les tengo el lado opuesto la otra cara de la moneda lo que realmente se está viviendo en la frontera en el estado venezolano la guerra en apure desde adentro narrada por un ex colaborador de las far revela los contactos entre la guerrilla ojo y el ejército de venezuela ustedes se acuerdan de ese tal Vladimir padrino ese bobalón que es arrodillado también de Maduro, pero que saca pecho diciendo que las fuerzas militares y que no van a arrodillarse, pero ¿cómo se van a arrodillar si es que son socios? En exclusivo la acción de un general venezolano, la muerte de un activo del LN y los argumentos de un comandante guerrillero. De acuerdo al informe, los argumentos del comandante del grupo guerrillero, el jefe de las FARC en Apure, no es Ferley, es Arturo, lo dice un colaborador del décimo frente de las FARC. Según él, la disidencia de la guerrilla al mando de Gentil Duarte explica que las autoridades militares de Venezuela saben desde hace mucho tiempo cómo se mueve la guerrilla en el municipio de Paez. Siempre han tenido contacto con los jefes, resolvían problemas mutuos, o sea, la guerrilla de la mano así cogiditos con Vladimir Padrino, o sea con el ejército venezolano no tienes idea la cantidad de veces que se comunicaban y los negocios que existían con muchos de ellos todo funciona bien hasta que al general Kumare se le ocurrió la brillante idea de atacar el campamento de Ferley porque tenían problemas por el negocio de la zona esto se está poniendo interesante porque aquí sale a relucir esta belleza, otra joyita de la corona donde este general Kumare se le ocurre atacar precios es como como cuando uno tiene cuando uno cría un pilbur y entonces lo cría todo tierno y después se pone a torearlo y después se queja porque lo muerde eso es lo que está pasando Vamos a, a ir bien al fondo de todo lo que está pasando, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y comparten con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios, porque gracias a esos comentarios seguimos aquí dando Lora, seguimos siendo los pioneros y los número uno en dar la noticia. Verás real de lo que está pasando Nosotros en este momento somos el foco que está anunciando la noticia Porque los colegas nuestros en Venezuela Desafortunadamente el que no está amarrado está amenazado El que no está amenazado está amedrantado El que no está amedrantado está escondido Y el que no está escondido desafortunadamente está desaparecido Siempre han tenido contacto con los jefes ellos resolvían los problemas, cada quien colocaba su granito de arena de hagamos esto, hagamos lo otro. Pero resulta que al general Kumare se le ocurrió la idea de atacar el campamento de Ferley porque tenía problemas por el negocio de la zona. Yo sentía que la situación ya no era la misma desde que en el gobierno de Maduro empezaron los distanciamientos de ciertos personajes. Por el surgimiento de la segunda marca Italia, ustedes saben que la segunda marca Italia... Fue Iván Márquez, El Paisa y Santriz que se abrieron del pacto de, del proceso de paz de Colombia porque los descubrieron y se armaron su toldo aparte en Venezuela. Y le cuando le abren las puertas a la segunda Marquetalia, las ambiciones de quienes querían el control de los negocios en la zona comienza a calentarse. Todo comenzó con la excusa de que el batallón de caribes del ejército iba a establecer su sede en la finca que expropió un juez militar. Pero en esa finca es donde estaba el campamento de Ferley en territorio venezolano. ¡Oh, y se le metió! le metieron al nido pues de las cucarachas, siempre se mantuvo de bajo perfil este señor alias Ferley, aunque en Apure sobre todo en el municipio Páez era bastante conocido, siempre andaba como con 18 20 escoltas de confianza, una caravana de por lo menos unos cuatro vehículos, él andaba así ante la opinión pública no era conocido pero en el pueblo ya lo conocían al derecho y al revés una incógnita de si ese campamento que ocupaba alias Ferley se encontraba cerca de donde se refugiaba Jorge Eliezer Jiménez Martínez alias Arturo. Responde: Ese estaba en otra finca, pero retirada de la primera. Ahí se llevaban a los reclutas que estaban siendo entrenados, tanto los de Apure como de Táchira, aunque ya estaba estableciendo una base propia en Táchira al mando de alias William. Aquí les contamos cómo pasó ese día. El general Vera Kumare le cayó a Ferley en la finca. Ojo. Ellos estaban tranquilos porque, claro, cuando llegó el general con su combo, dijeron, llegaron los socios. Uno de los integrantes del alfar fue a abrir el portón para que ingresara la caravana del ejército, ya que se consideraban eran amigos, parceros o aliados, como le quieran llamar. Pero de, de una forma desatinada, el general Kumare, con una ráfaga de balas, mató al muchacho que les abrió la puerta. Y eso causó la respuesta armada del anillo de seguridad de Ferley. Quienes asesinaron a los militares venezolanos La mala acción de uno Y los paganos, los pobres soldaditos Según testimonio, dijo Le puedo asegurar que ese día Solo hubo cinco muertos cuatro militares Y el muchacho de la FARC que les abrió el portón Lo demás fue puro bla bla bla Es lo que explica alias Ferley Ahora, la pregunta ¿Por qué el general hizo eso? ¿Por qué este eh, general Kumare Tomó esa tan desatinada acción? ¿Por qué se molestó con Ferley? Porque este estaba negociando vacas preñadas, como la llaman, a las que van llenas de droga y no le reportaba dinero a él. O sea, supuestamente, según el, comando, el general Kumare, se estaba comiendo la torta que le pertenecía a él. O sea, Ferley estaba haciendo su negocio y no le estaba rindiendo cuentas al otro porque el otro sencillamente es socio no son enemigos son socios obviamente que después de esto pues ya se miran como enemigos porque aquí es el que más pantalones tenga esa fue la primera después cuando ferley quiso buscar la explicación a la actuación del general Kumare se enteró que este había hecho un trato, óigase bien, con un general de Colombia para entregarle a Ferley y a Francisco Alvarado, hermano del exgobernador de Arauca Ricardo Álvaro Bestene, que estaba secuestrado en la finca esa donde vivía Ferley en Apure. Vuelvo y digo: cuando uno está andando con bandidos, uno tiene que tener 20 ojos. Y cuando está durmiendo, tiene que cerrar uno y dejar el otro abierto, porque entre bandidos no se puede uno ni dormir y esto es prueba de esto y este general lo que es es otro bandido y sencillamente estaba negociando con un general colombiano para entregárselo a Colombia y hacerle la vuelta porque este le estaba quitando el negocio que lo estaba lucrando creo que el general Vera Kumare estaba muy seguro de que en Caracas el alto mando le iba a creer la versión de que Ferrey tenía laboratorios de droga hasta ahí el general Vera Kumare estaba toteado de la risa, el hombre tenía su vuelta, tenía su chanchullo, su torcido bien cuadrado, pero algo que este general no sabía es que Ferley Tenía entonces contacto directo con una ministra cercana, oígase bien, Asilia Flores Altos funcionarios de la dirección general de contrainteligencia militar de GECIN Y otro alto del gobierno a quien Ferley le dice padrino Pero no es el ministro de la defensa, es alguien con voz de persona mucho mayor Pero es otro bandido, otro torcido más de esos que hay en ese alrededor de Maduro y su cúpula de bandidos el ex colaborador de la FARC confirma en la conversación por qué al matar al a El Cherry se desataron los temores que siempre hubo entre ambos grupos. De traicionarse la FARC como el ELN llevan años en guerra Son ejércitos en constante entrenamiento Se conocen los movimientos Y aplican la guerra de guerrillas Pero ahí viene la pregunta ¿Y por qué se desató ese temor? Porque siempre había ese, ese roce A comienzo de enero del 2022 Alias Ferley Quien no aparecía visible hasta ese momento Se le ve en un video Respondiendo preguntas sobre lo sucedido Para el enfrentamiento con el ejército de liberación nacional. Se limitó a responder sobre la muerte en territorio venezolano de Álvaro Padilla Tarazona, alias Mazamorro, segundo al mando del Frente de Domingo Laín del ELN. Miguel Rasguño, quien habría sido secuestrado por el ELN en el sector tres esquinas municipio de Páez del estado Apure, quien aparece en un video denunciando a la FAR sobre este acontecimiento, alias Ferley dice Rasguño fue integrante de la FAR hasta el proceso de paz perfecto después él se retiró y hoy en día es un civil que estaba en el área como trabajador o sea estaba en Venezuela pero como trabajador pero eso lo aprovechó el y lo agarra lo agarró le agarró a su familia a su papá a su mamá a su mujer y los hijos y lo obligaron para que hicieran esa grabación hasta el momento no sabemos si lo mataron o si aún está vivo algo que fue Enfático y además se eh, calificó de falsedad que ellos están aliados con el gobierno colombiano. Eso es una mentira, un bla bla bla, porque nosotros trabajamos totalmente aparte. Yo creo que es más la hipótesis de que el LN está aliado con el Estado colombiano por su accionar, por cómo han acribillado familias. Ahora, si la guerra continúa vamos a seguir defendiéndonos De eso están, pueden estar completamente seguros Asegurando que no matarán civiles inocentes Pero estamos de frente Nosotros no vamos a salir corriendo Vamos a, a seguir de frente Dijo alias Ferrey En toda guerra se sabe cuándo comienza Pero no cuándo termina Para nuestro punto de vista Acabo de empezar No sabemos cómo será el desarrollo No desmintió que hayan minado territorio Si hemos colocado minados son controlados con objetivos precisos. Vuelve la pregunta de cuando inicié la noticia. Ahora siguen desmintiendo a Álvaro Tarazona. Que lo tienen allá en la cárcel. Que está pasando por un, un momento malo de salud. Y que no lo quieren soltar. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.